No sé, pero se acabó el tiempo oh, oh, oh. Y mi me, mensaje me dijo Oye amor, se terminó Y yo todo siempre pensado en ti no puedo dejarte de pensarte baby siempre te imaginaba ya tenía los planes ya quería una familia contigo veo que no funcionó nuestro amor murió ya no lo recuerdo solo puedo pensar en ti baby nuestro amor murió ya no lo recuerdo solo puedo pensar en ti baby no es nadie más Hasta tu voz, tu nombre me trae recuerdos gloriosos Esperaba que me ames como yo a ti Una ilusión tan grande que me dejó mi corazón Sin ganas de volver a amar Solo podía llenar mi corazón, solo Nuestro amor murió, ya no lo recuerdo Solo puedo pensar en ti y Nuestro amor murió, ya no lo recuerdo Qué grandioso, fue ese tiempo donde me amabas Te amo, te amaba, te amaba uh, uh, no sé, pero se acaba, se acabó el tiempo, me mencionó Me sí, dijo, hoy vamos a me terminó, No, no amor, murió, oh, oh, oh baby Pero que me recuerdes como yo a ti <risas> Espero que me recuerdes Como te estoy recordando <risas> Estamos bien, no se sé, pero, no se sé, pero, ya se acabó el tiempo, oh, y mi mensaje me dijo, oh, oye amor, me terminó, ya no sé qué voy a hacer, nuestro amor murió, oh, oh ya no lo recuerdo, oh, oh, ese es dedicado para ti, baby, bien. Estamos bien, no sé, pe, pero se acabó el tiempo uh -oh. y me mensajó, me dijo y amor, que más no Te quiero, pero me terminó, uh -oh, Hola, ya no lo recuerdo, baby. O sea, qué voy a hacer sin amor No puedo soportar este dolor uh, Tú me llenas de corazón No sé si puedes vivir en paz sin recordarme Porque yo no puedo hacerlo bien Baby te recuerdo Te oh, recuerdo Oh oh oh oh me ensayo me dormí no, ya se acabó el tiempo oh, Se terminó, ya terminó Amor, oh amor baby se rompió la baby seguimos rompiendo la baby <risa>